Un 30% de los latinoamericanos y latinoamericanas podría subsistir sin ingresos entre uno y menos de tres meses, mientras que uno de cada cuatro latinoamericanos solamente podría subsistir como máximo un mes eh, con sus ahorros. Es decir, la capacidad de eh, sobrevivir o de responder a una crisis como la de la pandemia, verdad, que para mucha gente implicó la pérdida repentina de ingresos, es realmente... Eh, muy baja. Continuamos con el Infoclaxo y estábamos presentando recién que vamos a tener la participación de Karina. Eh, y en esta lógica de hablar de las dimensiones, de dimensiones que son eh, nudos centrales eh, en nuestra América y en otras partes del mundo, entiendo que vamos a ir haciendo como un seguimiento de, de esos temas que abren un abanico de otras temáticas eh, puntuales. Pero le damos la bienvenida a Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Bienvenida al Infoclaxo nuevamente. ¿Hoy desde Medellín, Colombia? Hola, Gustavo. Hola a todos y todas. Como siempre, un gusto saludarles miércoles a miércoles aquí en Infoclaxo. Y sí, efectivamente, hoy desde Medellín, eh, Colombia, donde he venido para participar de un seminario que justamente discute las cuestiones centrales del desarrollo organizado por varias universidades colombianas, la Universidad de Antioquia, un aula, eh, la Red de Ética del Desarrollo... Eh, bueno, varios centros, por supuesto, eh, miembros de Claxo aquí en Colombia. Y además para vivir eh, también un poco el clima social, el clima político aquí de expectativa frente a lo que será ya en, en menos de un mes, si no me equivoco, eh, la, bueno, el cambio de gobierno y la asunción de... ...de Petro y de Francia Márquez, Francia Márquez con la que estuvimos conversando también la semana pasada y donde reafirmamos la voluntad de Claxo de apoyar este proceso que se inicia, que genera tanta expectativa, por supuesto, eh, para Colombia, pero para toda nuestra América... Eh, que se inicia en breve aquí A apoyar el proceso eh, desde nuestros eh, 100 centros colombianos aquí en colombia y por supuesto desde los distintos programas que claxo desarrolla en investigación en formación en comunicación en el área editorial que como siempre decimos gustavo tienen eh, el propósito de generar transformaciones, transformaciones sociales e incidencia en política pública. Y qué mejor contexto entonces que esta, este primer gobierno progresista que va a estar asumiendo en Colombia en pocos días que realmente es un cambio muy grande, lo hemos hablado en varias oportunidades, Karina pero bueno, eh, ahí la, la fotografía que vimos y la circulación del encuentro que, que tuviste ahí en el, en el mano a mano, este, que tuviste con Francia Márquez, en un momento clave para la región y para Colombia en, en particular. Eh, entiendo que ahí hay... La, la posibilidad de... de es, un, es un panorama nuevo que se abre en un contexto de un país que muchas veces estuvo ligado a procesos más conservadores, ¿no? Es un, realmente un cambio que puede generar como un nuevo paradigma a nivel regional. Eh, sí, absolutamente. Es la primera vez que va a asumir un gobierno progresista en Colombia y eso hay que destacarlo. Eh, un gobierno progresista que coloca en el centro... Eh, la paz, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la equidad. Y justamente esos son los procesos que desde Claxo queremos apoyar y por eso, además de participar en ese seminario que te mencioné, eh, vamos a estar aquí sosteniendo también algunas reuniones de cara a ese proceso eh, político que se abre en pocos días aquí en Colombia. Eh, nos hubiera eh, gustado, por supuesto, perdón, nos hubiera gustado por supuesto eh, sostener una reunión eh, presencial con Francia, pero bueno, eh, por distintas razones de agenda y de estar en distintos lugares del país eh, Colombia, eh, tuvimos que tener esa, esa reunión eh, virtual, pero en breve seguramente estaremos dialogando con ella y con otros integrantes eh, de este proceso político colombiano eh, de manera presencial. Eh, Karina, en este camino y hablando y obviamente relacionado con lo que tú decías en relación a Colombia y el panorama de, de nuestra América, eh, entiendo que por la presentación que nos hacías la vez pasada para poder ir hablando de cada uno de estos ejes centrales o, o núcleos este, que tienen que ver con Ver en qué lugar está nuestra América, uno de ellos tiene que ver con la pobreza, eh, pobreza que parece eh, estar realmente en situaciones cada vez más complejas y que entiendo que va de la mano de la lógica de las desigualdades, pero tú nos comentarás un poco lo que tenías previsto para la jornada de hoy. Exacto, Gustavo, te propongo entonces, la semana pasada anunciamos un poco los, la, los temas que vamos a ir recorriendo en las distintas columnas y te propongo empezar efectivamente por una de las dimensiones eh, de las desigualdades que es la pobreza o una de las manifestaciones también de las desigualdades que es la temática de la pobreza. ¿Por qué empezar por este tema? Porque efectivamente es un tema que está afectando y de manera muy importante a nuestra región latinoamericana y caribeña. Eh, a ver, veamos algunos datos, ¿verdad? Concretamente, hoy con datos 2021 podemos decir que más de un tercio de los latinoamericanos y latinoamericanas eh, están en situación de pobreza, son pobres, eh, representan eh, concretamente el 34% de la población o lo que es lo mismo, 200, casi 210 millones de de personas, verdad, para que tener una magnitud no solo porcentual, sino efectivamente de a cuántas gentes, a cuántas personas, perdón, eh, esto involucra. Además, eh, sabemos que esta situación se ha agravado como resultado eh, de la pandemia, porque ha la pandemia ha ocasionado este, daños en un tejido social que ya era extremadamente vulnerable y esto implicó un aumento muy significativo de la pobreza y de la desigualdad. Eh, hay algunas eh, mediciones que nos muestran que mm, el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad, habría aumentado un 5.6 con respecto eh, a 2019 si los gobiernos de eh, la región no hubieran implementado las políticas que implementaron durante la pandemia para tratar de alivianar un poco esa situación. Eh, hoy lo que vemos eh, es que efectivamente ese índice de Gini eh, aumentó un 3%, es decir, la desigualdad aumentó un 3% en América Latina. Además, como siempre lo hemos planteado aquí en nuestras columnas de Infoclaxo, sabemos que esto no impacta de la misma manera a toda la población y que las mujeres, en este caso también, han sido eh, una, uno de los colectivos poblacionales más perjudicados. Si tomamos los datos de la Cepal, eh, vemos que, como eh, digamos, durante la pandemia 2020-2021, el 13.4% de los varones no tenían ningún ingreso propio, mientras que las mujeres que estaban en esa situación eran prácticamente el doble, el 26%. No tener ingresos propios, bueno, creo que queda claro lo que significa y es uno de los indicadores que se utiliza eh, también para hablar de situaciones eh, de pobreza. Eh, para esto, evidentemente, lo que hay que hacer... Eh, y lo, trata, lo abordaremos en alguna otra columna, es trabajar sobre la autonomía económica de las mujeres y particularmente con las políticas de cuidado, porque muchas de esas mujeres sin autonomía económica durante los años 20 y 21 de la pandemia se debe a eh, bueno, las demandas de cuidado o la necesidad de cuidar a los integrantes de sus hogares y por eso no poder salir a trabajar. Además también sabemos que la pobreza extrema repuntó con la pandemia. La tasa de pobreza extrema en la región pasó del 13.1% en 2020 a casi un 14% en 2021, y no tenemos todavía los datos de eh, 2022. Esto nos muestra, además, cómo se cortó eh, esa reducción que había tanto a nivel de, de la desigualdad como de la pobreza extrema en nuestra región en la década eh, pasada. Recordemos solamente que entre 2003 y 2013 las personas en situación de pobreza bajaron del 24%, pobreza extrema, perdón, al 11.5% hasta 2013. Pero cuando miramos los datos de ahora, como te dije, casi el 14% en 2021, vemos como la tendencia no solo se corta, sino que se revierte y es eh, una cifra... Eh, que va en alza. Esto a pesar de que 2021 tuvo un eh, repunte desde el punto de vista económico, es decir, hubo crecimiento en las economías o en la mayoría de las economías latinoamericanas y caribeñas. Además, también podemos decir que crece el grupo eh, de las personas vulnerables, que son aquellas personas que se encuentran a las puertas de la pobreza, o si tú quieres, en el límite de la clase media, es decir, personas que hoy formalmente integran la clase media por el nivel de ingresos que tiene, pero que ante cualquier circunstancia de eh, reducción en el mercado de trabajo, reducción salarial o pérdida incluso de algunas políticas sociales o de protección social que reciben, muy rápidamente caen en situación de pobreza. Es lo que se llama la clase media informal, ¿verdad? Que en 2019 representaba el 37% de, de la población, eh, mientras que la clase media propiamente dicha representaba el 38% de la, de la población perdón, en eh, nuestra eh, región. Ahora, eh, las personas vulnerables o esa clase media vulnerable a llegado casi al 40%. Esto para tenerlo en cuenta también porque hoy formalmente no figuran en las estadísticas de pobreza, pero sabemos que eh, ante cualquier modificación de su situación pasan a engrosar esas cifras eh, lamentables, digamos, eh, de la pobreza. También los datos que se han conocido es sobre los bajos niveles de ahorro, los bajos niveles de capacidad de ahorro que Destaco este tema porque suele ser el colchón, si tú quieres, que tienen o tenemos eh, las personas ante situaciones de crisis, de crisis económicas particularmente. Eh, bueno, en América Latina y el Caribe hay un muy bajo nivel o capacidad de nivel de ahorro de las personas. Un 30% de los latinoamericanos y latinoamericanas podría subsistir sin ingresos entre 1%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 en el, en el extremo de esta distribución encontramos que hay un 15% de las personas que con sus ahorros o su capacidad de ahorro actual no alcanzaría a sobrevivir eh, una semana, es decir, siete días eh, si perdiera su fuente de ingresos o de trabajo. Todo esto, por supuesto, está muy asociado a la informalidad en, en las situaciones de trabajo de las personas en América Latina y el Caribe, y a la baja, a los bajos niveles de protección social. Además, y con esto ya eh, vamos finalizando, quiero mencionar que también existe y se dio a conocer a fines del 2021 lo que se llama el índice de pobreza multidimensional, porque hasta ahora estos datos que he compartido contigo refieren a las mediciones más clásicas de la pobreza, que básicamente miran los ingresos. Pero también tenemos ese índice de pobreza eh, multidimensional que se calcula a nivel mundial, que lo elabora el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la iniciativa de Oxford para la pobreza y el desarrollo humano, que además de los ingresos, <coughs> mide también la pobreza con indicadores como la salud eficiente, la educación insuficiente y el bajo nivel de vida. Es decir, incorpora otros indicadores y esto nos muestra que en el último informe, que es de 2021 y que se hizo para 109 países y abarcó por lo tanto a casi 6.000 millones de personas, eh, muestra resultados interesantes además combinados con dimensiones que nosotros hemos tratado aquí, como el género, la etnia, la raza, en más de 40 países. Es la primera vez que aparece este índice de pobreza multidimensional que permite hacer estos cruces y que los iremos viendo en otros informes, como dije, con raza, con género, con etnia. Y los resultados eh, evidentemente nos muestran el impacto que tienen estas dimensiones de la raza, el género, la etnia en, eh, en la pobreza desde el punto de vista multidimensional. El panorama general, no voy a profundizar hoy, eh, lo vamos a hacer en próximas columnas, pero el panorama general nos muestra que alrededor de 1.300 millones de personas en el mundo, cuidado, no estamos hablando aquí solo de América Latina, viven en pobreza multidimensional. Eh, esto aproximadamente la mitad de las personas que viven en pobreza multidimensional son menores de 18 años y el 8% tienen 60 años o más. Esto para tener una primera distribución eh, por edades. En momentos también en los que en América Latina se está discutiendo y se está abordando la importancia de la inversión en bueno, niños, niñas y adolescentes, en las juventudes, desde el punto de vista del desarrollo. Eh, por supuesto que esto también tiene un impacto en América Latina, aunque no es la región más afectada para, por este indicador o con, de acuerdo a los resultados de este indicador de pobreza multidimensional. Las regiones eh, más afectadas, obviamente, están en África, eh, particularmente en África subsahariana y en, algunos, eh, en algunas regiones de Asia. Eh, creo que esto tenemos que tenerlo eh, presente porque nos, nos muestra cómo eh, ese, ese viejo tema de la pobreza que en muchos casos... Eh, desaparece a veces en la preocupación de las investigaciones o desaparece en la preocupación de las políticas, sigue siendo un tema absolutamente vigente en nuestra región y en el mundo, y sobre todo como consecuencia de estos dos años eh, de pandemia que no han hecho más que agravar esta situación. Karina, mientras que te escuchaba con mucha atención y hablabas de estos 210 millones de personas este, en, en situación de pobreza, de mayor desigualdad, eh, pensaba también en la lógica de niños y niñas, sobre todo en los primeros años de edad, digo, pues está, eso claramente eh, expuesto es una situación de, de pobreza, eh, implica una condena futura, ¿no? digo la posibilidad de alimentarse bien, digo, de la construcción educativa. digo Pienso ahí como le, lo, lo complejo que es trabajar un tema así, que obviamente no queda solamente una resolución que pueda tenerse en los próximos años o meses, sino que cada grupo de niños o niñas que están expuestos a situaciones de exclusión grandes, digo, es una condena a largo plazo muy importante. Absolutamente, por eso lo resalté, porque digamos allí estamos en definitiva haciendo lo que se llama la reproducción generacional, ¿verdad? En términos de la pobreza y si no invertimos, si no trabajamos, si no nos preocupamos eh, por abordar esa situación en la niñez para niños, niñas y adolescentes, bueno, son varias generaciones por delante eh, en las que seguiremos hablando lamentablemente de estos temas. Y lo coloco. También porque, porque, bueno, en la discusión sobre el sistema de protección, de protección social en América Latina, que tantas veces hemos abordado aquí, Gustavo, eh, esta debería ser una prioridad eh, muy clara, ¿verdad? La protección social de carácter universal para todos los niños, niñas y adolescentes en nuestra región. Karina, muchísimas gracias por la reflexión, por ayudarnos a pensar, pero también... Eh, sosteniéndolo, sustentándolo con esos datos tan, tan fuertes y muy impactantes, pero que dan dimensión a la gravedad del tema. Bueno, seguiremos entonces por esta línea, en, entendiendo que hay muchos más ejes para, para tratar por la presentación que nos hacías la vez pasada. Absolutamente, la próxima semana seguiremos por esta misma línea abordando esta noción de pobreza multidimensional, pero poniendo el foco eh, bueno, en la generación en esto que hablábamos recién eh, en el género y en, en la raza como tres dimensiones eh, que, que, bueno, que agravan, multiplican, intersectan eh, esta, este fenómeno de la pobreza. Karina, muchísimas gracias, hasta la semana que viene, de Karina Batiani. Este, en este caso desde Medellín, bueno, nos encontraremos seguramente desde otro lugar, después veremos desde dónde, si desde ahí o ya desde Montevideo, o desde Buenos Aires, pues nos estaremos encontrando. Gracias por todo. La semana que viene, Gustavo, desde el sur nuevamente, eh, desde Montevideo, Buenos Aires, estaremos nuevamente compartiendo aquí, como siempre, miércoles a miércoles, este InfoClaxo. Gracias a ti, a todos y todas. Hasta la próxima. Karina Batiani, este, directora ejecutiva de Claxo, hablando con nosotros, 210 millones de personas en situaciones de pobreza, y me quedaba con esta de... Eh, esta, esta lógica generacional, no digo que, que hablaba Karine que ponía muchísima claridad en esto de, de, del drama que significa, no digo que si no se ponen en cuestión estas estos temas es muy difícil avanzar. Nosotros seguimos con el infoclaxo de esta manera porque tenemos mucho más programa en el día de hoy.